Sick. This is sick, sick. Nah, of las cadenas de raperos han sido una gran parte del hip hop desde el principio. Curtis Blow, el maestro de ceremonias detrás del primer disco de hip hop de oro certificado, lucía algunas cadenas de oro en la portada de su álbum. A partir de ahí, la tendencia solo se hizo más grande y audaz con artistas como LL Cool J y Eric B. And Rakim. Los artistas de hoy tienen muchos lugares a donde ir a la hora de mandar a hacer cadenas nuevas y hacen esto con joyeros que se hacen famosos por derecho propio, quienes hasta abren sus canales de YouTube y tienen millones de seguidores en Instagram. Cuando consiguen la fama y fortuna, la primera señal de que lo han logrado para la mayoría de los raperos es mandarse a hacer una cadena de oro y diamante y esto se ha convertido como en su derecho de paso. Oh, en el video del día de hoy tenemos unas cadenas loquísimas, algunos artistas nuevos y unas de las mayores compras de joyas del año. Yo sé que estos videos siempre les han gustado y es por eso que cada vez que juntamos una buena cantidad de raperos con joyas nuevas, siempre les traigo por lo menos uno de estos top 5. En el pasado hemos tenido videos como el de la cadena de bandana de Blueface y sinceramente me encanta cuando ustedes me mandan sugerencias de cadenas de las que quieren que hable, ya sea en la parte de los comentarios de este video o en mi instagram, así es que siéntanse libres de seguirlo haciendo. Como espero que ya lo sepan, mi nombre es Ailed y bienvenidos a un nuevo top 5 cadenas de raperos. Espero que el video les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con este top 5. Primero en el puesto número 5 tenemos a Van Rol Hayden y su pieza de Jesús. En su canción Costa Rica rapeó, ay como Costa Rica pasé una visa 17 pero voy a ser millonario. Es posible que todavía no haya alcanzado la marca de un millón de dólares, pero tiene suficiente dinero en efectivo a la mano para hacer varias visitas a Icebox y comprar un Rolex y un colgante de Jesús. I al ser la primera pieza de Hayden, este colgante no es como uno personalizado, más bien es como un diseño popular que se vende en Icebox para aquellos que buscan tener algunos diamantes en su haber. Y parece que Rich the Kid se compró uno similar. Si quieren comprar esta pieza hay muchas formas diferentes de personalizarla, hay en oro amarillo, oro rosado, oro blanco, con diamantes bbs o SI. Esta pieza les costaría alrededor de 10 mil dólares si es más sencilla o hasta 35 mil dólares si quieren la versión fifi o de lujo. Les paso el dato por si les interesa tener una pieza de icebox. En el lugar número 4 tenemos la cadena Tidal Wave de Roth Wave, pueden encontrar la música de Roth Wave en el servicio de transmisión Tidal pero Roth también tiene la palabra Wave en su nombre, por lo que tiene sentido que haya optado por esta pieza. Busqué por todas partes tratando de averiguar quién fue el joyero que le hizo esta pieza y aparentemente otra vez fueron los muchachos de Icebox. Pero Rothwave no es un hombre de un solo joyero, en una escala en Houston también visitó a Johnny Dang. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? En el lugar número 3 tenemos a King Bond que se hizo con una nueva pieza de O-Block. Esta pieza nuevamente proviene de Icebox y es un colgante que Bond diseñó a la medida. Optó por oro blanco y literalmente tomó un bolígrafo para ayudar a diseñar el colgante él mismo. Longer like a, instead of wider, like, see that's okay. kind of wider. Yeah, one yeah. Low, like, like a little taller than that one, but more yeah. of a, oh. Okay, yeah, yeah, no problem. Yeah, kind of like, oh, no, no, no, no. You want like 3D. I had had I don't got the little. Cuando comenzaron a hablar de precios, dijeron la cantidad de $175,000, pero Bond les pidió que quitaran la cámara. Yeah, he said 175. No, I didn't. <laughs> yes, he <you> did, bro. <laughs> did you ever <laughs> been to Mexico? Cut the cap. <laughs> Mexico. Mexico. Ese precio podría tener un poco más de sentido cuando les diga que estaba comprando uno de estos para cada miembro de su equipo y que serían 10 piezas en total. Así es que nunca sabremos exactamente lo que gastó pero cuando regresó a la tienda alrededor de 5 meses después es obvio que le gustó lo que vio. Um, um, Así so 10 more. Y es cuando realmente sabes que lo lograste, cuando puedes darles regalos costosos a todo el equipo que ha estado contigo desde el principio. En segundo lugar tenemos a Polo G y su pieza de cabra de tres cabezas nuevamente de Icebox. De hecho, esta pieza le dio a Polo G un poco de prensa extraña porque después de que la mostró al mundo, la gente comenzó a decir que el rapero le vendió su alma al diablo. Esto porque vincularon cosas satánicas y del diablo con el diseño. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Algo que Polo G respondió a través de TikTok like like i watch my son and go to the studio what the f would i find time to do something like that like what what the f would i find time oh the um the goat and the goat horns it signifies the boff man half y'all ass wouldn't even know how to f no se sabe cuánto costó la pieza exactamente, pero se dice que fue alrededor de 114 mil dólares. La verdad es que sí es una pieza bastante épica, eso nadie lo puede poner en duda, pero aún así no entró en el lugar número uno de esta lista. Finalmente en el puesto número uno, otra vez tenemos a Blueface y su cadena Catch Em Sleeping. En su canción Respect My Creeping, Blueface rapeó, Trapeé el piso, escondí el letrero, solo para verlos resbalar. Los sitios web informan que esta pieza costó más de $100,000 dólares. El rapero le encargó a Blue Moon and Company que le diseñara una nueva joya, la cual dejó a muchos en shock. El colgante, ingeniosamente llamado Catch Em Sleeping, tiene más de 5,370 diamantes amarillo canario y pesa 345 gramos. Tiene oro amarillo de 1000 gramos de 40 quilates y todos los diamantes son de calidad BS. Esta no es la primera vez que Blueface personaliza un diseño en Blue Moon and Company. En abril, el rapero nativo de los los gastó una gran cantidad de efectivo por un Rolex Baguette personalizado. Ready. Aight, man. We're back at Blue Moon. Back at it like a crackhead. daddy. feel me? New Roley. Big Boy Roley. Baguettes y todo. No, I had to go back to the lawn. You feel me? Cold Cash. Oh, Little thousands, yeah. thousands of dollars. Cold cash. What? Thousands of dollars. Uh, yeah. Congratulations, y bueno creo que con eso podemos terminar este video. espero que les haya gustado como les dije en la intro si quieren que hable de alguna cadena en específico de alguno de sus artistas favoritos díganmelo en la parte de los comentarios o mándenme un mensaje a mi instagram los voy a estar leyendo por lo pronto yo me despido les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. bye